Si el estado de la cuestión es esta, por la población eh, eh, demandante de, de, de servicios sanitarios, eh, lo que sí no tenemos que plantear es que en un futuro, eh, eh, puede que en un futuro próximo, eh, la población eh, se adapte a estas nuevas tecnologías, el de 40 dentro de 25 años, indudablemente tendrá 65 eh, y será una población mayor demandante de servicios sanitarios, pero al mismo tiempo también con más capacidad de eh, administrar eh, recursos tecnológicos. Entonces, el eh, correo electrónico... Eh, el, la videoconferencia, el Skype, eh, eh, superarán a la propia consulta presencial, a la propia llamada telefónica. Y entiendo también que por parte de los servicios sanitarios, cada vez se pondrá el, el video recurso, el recurso eh, con lenguaje audiovisual de una manera más normalizada. ¿Por qué? Sencillamente porque es un recurso que queda en un repositorio, que queda a disposición no solamente de los pacientes de un determinado facultativo, sino que queda a disposición de la población en general. Y poco a poco ese material audiovisual puede ir generando un conocimiento que en principio no va a requerir de ningún esfuerzo y que poco a poco va a ir creando una cultura de hábitos saludables y una cultura preventiva.